Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Recursos? Entre otras cosas, en la sección Recursos puedo ver los vídeos que me envían mi padre, mi madre o mis profesores. Primero pulso el botón Recursos. Y después, el botón de los vídeos. Y elijo el que quiero ver. Para salir toco la pantalla y después pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.